En las últimas horas, Dmitry Medvedev, viceconsejero de seguridad para Rusia, promete respuesta dura, rápida y convincente en el caso de ataques a Crimea con armas de largo alcance que serían entregadas a Kiev por Occidente en los próximos días. El resultado será justo el contrario. En este caso no habrá negociaciones, solo ataques de represalia. Informes recientes del Ministerio de la Defensa hablan de avances rusos en la línea del frente de batalla. Preocupación en Kiev por informe de inteligencia de la SAFU, que dan cuenta que Putin habría ordenado la conquista del Donbass por parte del ejército ruso para antes del mes de marzo. Se cierra el cerco en Bakhmut, de las tropas rusas para la SAFU, y se conocen de avances en Arteomops. Fiscalía ucraniana le imputa cargos al director del grupo Wagner por crímenes de guerra en relación a las acusaciones de ex integrantes de Los próximos dos meses serán críticos para las Fuerzas Armadas de Ucrania, según el director de la CIA. Ministro de Exteriores de Rusia dice que el norte no tiene autoridad moral para reclamar por crímenes cometidos durante el colonialismo. Los crímenes de los colonialistas no tienen fecha de caducidad y para siempre priven a las élites occidentales del derecho a reclamar cualquier liderazgo moral. Zelensky pide a la Unión Europea y habló sobre la posibilidad de ingreso de Ucrania a el organismo o a la comunidad europea. Así se pronunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Esta es una batalla de las democracias contra los regímenes autoritarios. Con nuestra presencia en Kiev queremos lanzar un mensaje claro. Toda la Unión Europea apoya a Ucrania. For the long haul. En igual línea lo hizo el presidente de Ucrania, Polo Dimir Zelensky. En el campo de batalla, Ucrania defiende aquellos valores que han unido y que mantienen unida a Europa. No podemos permitirnos una derrota y cada paso hacia una relación más estrecha entre... Ucrania y la Unión Europea es una inspiración para nuestro pueblo. La portavoz de la Cancillería de Exteriores de Rusia, María Zaharova, responde a la reunión de la Unión Europea en Kiev. Una vez más se confirma que los líderes de la Unión Europea y sus países miembros han invertido todos los medios políticos, financieros y militares para desplegar un frente en Ucrania sobre el orden multipolar que Rusia y la mayoría de la comunidad mundial defienden firmemente. A punto de encenderse la mecha entre la OTAN y Rusia por provocaciones de helicoportados del USS George Bush contra buques rusos apostados en el mar Adriático. <risa> Supuesto ovni resultó ser un globo espía de China sobre el cielo estadounidense. <risa> Un segundo globo de vigilancia chino sobrevoló América Latina, según informó el Pentágono el viernes. El texto no especifica su ubicación exacta. Washington y Pekín viven tensión tras la detección de un primer aerostato chino en Estados Unidos, que llevó a la suspensión de una visita del secretario de Estado Anthony Blinken a Pekín. La presencia de este globo de vigilancia en el espacio aéreo estadounidense es una clara violación de la soberanía de Estados Unidos y del derecho internacional. Es un acto irresponsable y la decisión de la República Popular China de llevar a cabo esta acción en vísperas de mi visita prevista, va en detrimento de las conversaciones que estábamos dispuestos a mantener. Un país responsable que siempre ha acatado estrictamente las leyes internacionales y no tiene intención de violar el territorio y el espacio aéreo de ningún país soberano. Rusia muestra en acción tanque TM-90 Prori. escepticismo en Reino Unido. Ministro de Defensa dice que no hay varita mágica que pueda ayudar a... China resalta el poder de las relaciones entre Rusia y el gigante asiático. Las relaciones entre China y Rusia se basan en los principios de no alineación, no confrontación y dirección no hacia terceros. China y Rusia tienen una lógica y una poderosa fuerza motriz interna. Ambas partes continuarán desarrollando la cooperación en varios campos bajo el liderazgo estratégico de los jefes en beneficio de los dos pueblos. China en las últimas horas reveló a los medios la capacidad del misil Eagle Strike 21. Esto y mucho más en este nuevo video informativo para hoy, aquí en Noticias de Última Hora y Noticias internacionales Mundo. Muchas gracias por su audiencia y aquí está el contexto informativo para hoy. Quédate conectado con las noticias de hoy. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial y bienvenidos a la información más importante de las últimas horas. Se sabe que las autoridades prorrusas de Lugansk han dicho que el ejército de la federación están haciendo el cerco a la zona de Arteomox, donde está esta urbe que está aún en el control de las tropas ucranianas que han prometido ayuda y refuerzo de sus reservas para repeler el avance de la federación. Por lo tanto, se ha establecido que en esta zona los militares rusos, según Avia Pro, están controlando todos los accesos al asentamiento y, y podría darse una contraofensiva en las próximas horas a uno de los importantes centros de abastecimiento para las tropas ucranianas en el Donbass. Se sabe que hay desespero en Kiev porque, según los informes de inteligencia, según el presidente Volodymyr Zelensky, el presidente de Rusia habría ordenado la conquista del Donbass antes del mes de marzo, por lo que según el informe, Zelensky está pidiendo celeridad en los apoyos militares y que sean rápidos, suponen que sea hoy mismo la llegada de los Leopard y los misiles de largo alcance, que según los informes no llegarían antes de nueve meses. Se sabe por los informes del Ministerio de la Defensa de Rusia que las cosas en la zona de Bakhmut están bastante duras y complicadas, se habla de un desmoronamiento de la línea del frente ucraniano y se establece que podría ser hasta 3.000 los militares de las AFU que podrían estar rodeados y por los informes previstos por los organismos de inteligencia de Rusia los avances en el cerco están realizándose por lo menos hasta el próximo fin de mes de febrero para avanzar a la ofensiva total por la toma de Bakhmut, según los editores del diario Avia.pro. Hay que hacer claridad que aún los rusos no controlan la parte occidental de Bakhmut, pero continúan los asaltos en los accesos occidentales de la ciudad y la orden para la las próximas horas será avanzar con unidades aéreas y terrestres para la gran toma de Bakhmut, que complicaría mucho más a las AFU en su intención de realizar contraofensivas con el objetivo de recuperar territorios en Ucrania. En las últimas horas, una persona perdió en la ciudad de Nergodar a causa de la ex de un vehículo cargado con artefactos detonantes en la provincia anexionada rusa de Zaporilla. Las autoridades de esta localidad lo han calificado como un atentado terrorista. Se reportan en las últimas horas fuertes arremetidas aéreas con HIMARS a diferentes zonas de la anexionada ciudad rusa del Donetsk. En las últimas horas se han producido varios pronunciamientos de diplomáticos rusos respecto a la entrega de equipos más avanzados y de mayor alcance para Kiev por parte de la OTAN. El embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, ha dicho recientemente que la entrega de equipos más potentes a Kiev produce una deliberada escalada del conflicto por parte del norte y señaló que así como están las cosas la administración de Biden podría llegar incluso según lo dice el embajador a entregar aviones de a Ucrania. Se está a la espera de la entrega del nuevo paquete de ayuda militar por 2.000 millones de dólares para Zelensky con misiles de largo alcance, específicamente de 150 kilómetros. El norte dice que si los llegan a utilizar contra Crimea ya no es cuestión de ellos sino del gobierno del actor. Luego, acto seguido, el vicepresidente del Consejo de Seguridad se pronunció en esta jornada de la siguiente forma. El resultado será justamente al contrario en este caso. No habrá negociaciones solo... Ataques de represalia a toda Ucrania que sigue bajo el control de Kiev, Ardena en llama. El resultado será justo el contrario. En este caso no habrá negociaciones, solo a. ...que es de represalia. Medvedev dijo también que el Pentágono es más consciente y entiende las consecuencias. Además, enfatizó en que si Washington quisiera poner fin a la guerra, podría hacerlo con un chasquido de dedos, ordenando a los lacayos a sentarse en a negociar, pero a la administración Biden del norte y al Congreso no les interesa y la respuesta de Rusia puede ser cualquiera, asegura Medvedev en las últimas horas. Nuestra respuesta puede ser cualquiera. El presidente de Rusia lo ha dicho muy claramente, no nos ponemos límites y en función de la naturaleza de la mesa, estamos dispuestos a utilizar todo tipo de armas, de conformidad con nuestros documentos doctrinales, incluidos los fundamentos de la disuasión nuclear. Se... Escuchen, el vicepresidente del Consejo de ha enfatizado en algo en lo que Putin ha sido incisivo y es que Rusia lo ha dicho claramente y no nos ponemos límites y en función de la naturaleza de la amenaza asegura que Rusia está dispuesta a utilizar todo tipo de armas y sigue la línea aduciendo que esto va de conformidad con los documentos doctrinales incluidos los fundamentos de disuasión nuclear. La respuesta de Rusia será rápida, dura y convincente. De otro lado, la Fiscalía de Ucrania ha acusado de cometer delitos de guerra a un integrante, mejor dicho, al director del de grupo Wagner por parte de la Fiscalía Ucraniana por presuntos testimonios de combatientes excombatientes Wagner que habrían huido del conflicto. Aún el director de las Wagner, Jeff Prigozhin, no se ha pronunciado sobre este tema. Pero por otro lado, tenemos que el Ministerio del Interior, a cargo de Sergei Larrope, en las últimas horas se ha pronunciado en torno a que Occidente no tiene derecho a reclamar un liderazgo moral por los crímenes cometidos durante la época colonial, sobre todo el funcionario de la Federación actualmente. Estos instintos no han desaparecido en absoluto, refiriéndose al intento de colonialismo o al intento de preservar la hegemonía por parte del norte a nivel mundial. Uy, de los colonialistas no tienen fecha de caducidad y para siempre privan a las élites occidentales del derecho a reclamar cualquier liderazgo moral. El ministro Lavrov ha dicho en esta alocución que el norte ralentiza las economías de los países para su propio beneficio manteniendo sus economías a expensas de los demás. Con este fin, Occidente continúa ralentizando el proceso de democratización de las relaciones internacionales y para ello impone agresivamente a la mayoría mundial el orden neocolonial centrado en Estados Unidos, que como dicen, debe basarse en las reglas que ellos mismos inventan y aplican de acuerdo con el principio tal como se les antoje. Ucrania está reuniéndose con la Unión Europea para discutir temas relacionados con la adhesión del país al bloque comunitario. Se reunió con Joseph Borrell, con von der Leyen y con Charles Michael. Esta es la primera reunión en conjunto desde el inicio de la guerra. Esta es una batalla de las democracias contra los regímenes autoritarios. Con nuestra presencia en Kiev. Queremos lanzar un mensaje claro. Toda la Unión Europea apoya a Ucrania. Recordemos que cuando inició el conflicto, Zelensky pidió de facto ser parte de la Unión Europea y en junio del 2022 fue catalogado como un país candidato por la Comisión para ser parte del bloque. En el campo de batalla, Ucrania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 rusos que hacían su paso para aguas internacionales cerca de las costas del mar Adriático. Pues efectivamente todo indica que helicópteros de las fuerzas de la OTAN o para ser más específicos un helicóptero despegó del de portaaviones el USS George W. Bush cargado con municiones antibuque y municiones antisubmarino, reza la nota del diario Avia.pro, creando un gran riesgo para la tripulación de los buques y con un signo de que se pudiera encender la mecha entre la OTAN y Rusia frente a las costas de Grecia hace pocas horas. Los buques de guerra rusos no mostraron ningún comportamiento peligroso y se encontraban en aguas internacionales, de acuerdo con las reglas establecidas. Sin embargo, posteriormente, el helicóptero militar estadounidense Sikorsky MH-60R, armado con antibuque y antisubmarinas se acercó al petrolero ruso Academic Pachin y a la corbeta Guardin este último siguió a los barcos rusos durante algún tiempo estando relativamente muy cerca según los datos preliminares, el helicóptero fue, eh, despegó del de portaaviones George W. Bush que actualmente se encuentra en aguas del mar Adriático según la información del diario Avia.pro tremenda discusión la que se ha formado en las últimas horas por la presencia de un globo llamado espía por parte de la inteligencia norteamericana en las últimas horas y que ha puesto a Joe biden en alerta por los objetivos que hay detrás de esta incursión en el cielo del Norte al pasar de las horas el gobierno chino luego de toda esta polémica salió al paso a decir que sí efectivamente el globo era de China y que una de las razones presumiblemente por el cual se desplazó hasta casi el interior de los Estados Unidos podría obedecer primero a las corrientes de viento pero que el globo cumplía comisiones de estudios importantes científicos sobre los comportamientos de los eventos naturales y el gobierno de Xi Jinping, esto fue inesperado el que haya cambiado efectivamente de rumbo de parte de la administración del gigante asiático han dicho en las últimas horas que están abordando de una manera seria toda esta problemática que se ha suscitado en las últimas horas Joe Biden pidió al Departamento de la Defensa de los Estados Unidos que examine la posibilidad o que examinara la posibilidad en ese momento de derribar el globo que había sido considerado espía por parte del norte pero se abstuvieron porque podría generar peligros potenciales para las personas en tierra según declaraciones de un responsable de Estados Unidos bajo condición de anonimato. Según la información de los organismos de seguridad, el globo sobrevoló el noreste de Norteamérica, donde se ubican bases sensibles y allí también hay misiles nucleares y silos, pero el Pentágono determinó que este dispositivo no causa ninguna amenaza para el país porque desde el significado de la recopilación de datos es limitado para China. Un segundo globo de vigilancia chino sobrevoló América Latina, según informó el Pentágono el viernes.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 Bueno y muchísima atención amigos de Noticias de Última Hora y Noticias internacionales Mundo. Esto es reciente después de todo, todo el maneje que se ha presentado con el globo chino y el otro que fue ubicado en zona de América Latina. Estados Unidos ha derribado, confirmó que derribó el globo espía chino que sobrevolaba su territorio y eso fue en las últimas horas de este sábado donde Washington detectó un segundo globo sobre América Latina Biden aseguró horas antes que habían eh, destruido el primero y que se iban a ocupar del artefacto en América Latina, la noticia de medios occidentales dice que Estados Unidos ha derribado el globo espía chino que detectó esta semana y que sobrevolaba su territorio después de que la presencia de este objeto en el espacio aéreo americano volviera a tensar las relaciones diplomáticas entre Washington y Pekín, así lo confirmó la agencia AP que indicó que el artefacto fue abatido en zonas de la costa de Virginia después de haber atravesado zonas militares sensibles norteamericanas a lo largo de este sábado Washington detectó el segundo globo espía sobrevolando Latinoamérica y apenas unas horas antes de que se confirmara el derribo del primer globo el presidente Joe Biden aseguró en público que se iba a ocupar de ello en este sentido la administración federal estadounidense restringió minutos antes de la actividad en tres aeropuertos por iniciativas de seguridad nacional en la misma zona en la que se ubicaba el globo espía Chino. El organismo cerró temporalmente los aeropuertos de Wilmington, de Miracle Beach y Charleston en Carolina del Norte y Carolina del Sur. La fuerza ha detenido las salidas y llegadas de los aeropuertos mencionados para apoyar al Departamento de la Defensa en el esfuerzo de la seguridad nacional. Apuntaron en dicha institución a través de un mensaje en las redes sociales. Los próximos dos meses las Fuerzas Armadas de U sufrirán pérdidas críticas tanto en fuerza como en el territorio controlado según el norte anunció que Kiev se encuentra en una situación bastante delicada en el contexto de la ofensiva más poderosa que está lanzando el ejército de la federación las tropas ucranianas según la CIA perdieron su ventaja en ciertos sectores del frente sin embargo hasta mediados de primavera el ejército ucraniano podría encontrarse en una situación mucho más difícil ya que la situación en el frente en estos momentos no está en absoluto favor de Kiev según el director de la CIA estadounidense. William Burns. los próximos seis meses en este 2023 son críticos en el conflicto con Ucrania y Rusia. La situación más difícil será en los próximos dos o tres meses y las Fuerzas Armadas de Ucrania deben de prepararse para pérdidas bastante difíciles y el abandono de territorio bajo su control hasta el momento. Burns cree que Rusia comenzará a romper intensamente las líneas de defensa del ejército ucraniano y junto con la política de fatiga y puede perder varios kilómetros cuadrados de territorio controlado. Así, Occidente cree que la situación comenzará a cambiar después de que las AFU reciban los primeros batallones de tanques y comenzarán a llegar a Ucrania solo a fines de febrero. Sin embargo, tomará alrededor de un mes y medio para formar unidades listas para el combate. Eh, según los informes de los editores del diario Avia.pro, están hablando que la situación en el frente del ejército ucraniano es más crítica. Por ejemplo, en la región de Donetsk, una de las mayores derrotas para las Fuerzas Armadas de Ucrania podría ser próximamente en Bakhmut, y las fuerzas rusas ya están a más o menos 1,5 kilómetros del centro de la ciudad. Entre otras cosas, es muy probable que en febrero las tropas rusas comiencen a asaltar Severtsch, Chasov, Yar, Iv, Konstantinovka, así como se habla de Slovyank, que posiblemente en las próximas horas pudiera haber un, una evacuación por el rápido avance que están teniendo las fuerzas rusas. Casi hasta la frontera de la República Popular del Donbass y la República Popular de Lugansk, todo ya está bajo el control ruso, advierte la CIA. En las últimas horas Rusia muestra en acción a través de un video el avanzado tanque T-90 Prori Los tanquistas rusos realizaron prácticas de fuego real a distancias de hasta 5 kilómetros tras blancos que simulaban personal militar blindados y aviones enemigos. La información del Ministerio de la Defensa es que este viernes han posteado imágenes de un entrenamiento con tanques T-90 Prorib en un polígono de la provincia de Leningrado. Los ejercicios incluyeron prácticas de tiro real a distancias de hasta de 5.000 metros con disparos en movimiento y desde posiciones estacionarias, detalla el comunicado oficial. Los blancos imitaban vehículos blindados, personal militar y aviones de un potencial enemigo. Otras partes del entrenamiento pusieron a prueba las habilidades de conducción de los tanquistas, sus capacidades para superar obstáculos, realizar tareas de mantenimiento y subir tanques en plataformas ferroviarias para ser transportados. Las modificaciones PRORIP del modernizado tanque principal de combate T-90 fue presentada por primera vez en 2018 y su producción en serie comenzó en el 2021. Las mejoras respecto al modelo básico se enfocaron al desarrollo de una nueva torreta que tiene el sistema de control de tiro integrado con una red informática a nivel de escuadrón. El tanque recibió también un nuevo cañón de Animaliza y un nuevo cañón antiaéreo. En las últimas horas, el secretario de la Defensa británico ha dicho que no existe una varita mágica que pueda ayudar a Ucrania. Según el funcionario, no descartó la posibilidad de que su país suministre aviones de combate, pero considera que de momento Kiev necesita reforzar sus fuerzas terrestres. Así lo dijo el secretario de la Defensa del de Reino Unido. Estamos hablando de Ben Wallace, que efectivamente en las últimas horas no descartó enviar aviones de combate a Ucrania pero advierte que no existe parita mágica que pueda ayudar a Kiev según lo que está reportando Reuters en una conferencia de prensa este jueves Wallace dijo estar abierto a estudiar el envío de todo tipo de sistemas, no solamente casas pero esas cosas no siempre suceden de la noche a la mañana, también aclaró incluso si mañana Londres anunciara el envío de aviones tomaría meses entrenar a los pilotos ucranianos, de esta forma según Wallace lo que necesita Kiev en estos momentos es fortalecer sus fuerzas terrestres para hacer retroceder a las tropas rusas, en ese sentido reveló que el 6 de febrero los militares ucranianos comenzarán el entrenamiento para operar los tanques británicos Challenger 2. Por su parte, el primer ministro del Reino Unido, Richie Sunak, dijo que Londres está en contacto permanente con Kiev en cuanto a la ayuda militar. Según el mandatario, cito las palabras, es el deseo y el objetivo de que Ucrania gane este conflicto, señalando que, junto con otros países, coordinan las acciones para garantizar a los ucranianos que puedan salir victoriosos. Las discusiones en torno a la posibilidad de aviones de combate ha cobrado impulso a nivel oficial después de los compromisos de varios países de la OTAN a dotar al ejército ucraniano de tanques. Pese a la presión por parte de Kiev para que le suministren los casas, Joe Biden ha rechazado de momento esta opción. No obstante, recientemente también se habría informado que un grupo de oficiales del Pentágono estaba presionando para que Washington transfiera casas F-16 a Ucrania. Estados miembros de la OTAN como Polonia están dispuestos a entregar F-16 en mandatario de Francia Emmanuel Macron. No descarten envío de la aeronave mientras que Olaf Scholz manifestó que el país no baraja esta iniciativa. Por su parte, Rusia advierte que los países de la OTAN están jugando con juego y cualquier suministro... De se convertirá en objetivo legítimo además del envío de armamento y de asistencia militar por parte de Occidente que no contribuyen a posibles negociaciones de paz. Noticias de última hora La Cancillería de China ve el futuro entre las relaciones con Rusia muy productivas. Según las últimas palabras de una de las portavoces del de gigante asiático, dice que las relaciones ruso-chinas se basan en los principios de no alimentación y no confrontación afirmó Mao Ning, portavoz de la Cancillería China, que según declara, seguirán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 En las últimas horas, el gigante asiático reveló la capacidad del misil Eagle Strike 21. Según el Ejército Popular de Liberación de China, ha revelado la capacidad de su nuevo misil persónico antibuque avanzado, lo que podría ser una advertencia para. Este. Unidos en medio de las altas tensiones en el estrecho de Taiwán, recoge South China Morning, positando analistas del gigante asiático. Según un artículo reciente del Ejército de Popular de Liberación publicado en redes sociales, la velocidad del misil Eagle Strike 21 o el yj 21 durante su recorrido y velocidad final equivale a a 6 y 10 veces la velocidad del sonido respectivamente, logrando así una velocidad de 3.400 metros por segundo cuando alcance el objetivo. Tal velocidad final no puede ser interceptada por ningún sistema de armas antimisiles en esta etapa, incluso si lo deja caer directamente a esta velocidad, golpeando el objetivo sin que se produzca una explosión, causará un golpe fatal a la nave enemiga, afirma la publicación, alegando que esto lo convierte en letal. El anuncio llega en medio de las tensiones por la presunta visita a la isla que planea realizar el presidente de la Cámara de Representantes estadounidense Kevin McCarthy en primavera, reporta Pulsball News. Pekín debe adoptar medidas más poderosas para responder a las provocaciones de Estados Unidos si McCarthy visita a Taiwán, en lugar de repetir lo que hizo cuando Nancy Pelosi visitó a la isla, comentó Li Ji, un analista chino. Además, agregan que develar oficialmente el rendimiento del misil Eagle Strike 21 y otras... Por lo tanto, es esencial para que el Ejército Popular de Liberación de estas advertencias al norte antes de la visita del funcionario de la Cámara de Representantes a la isla de Taiwán es lo que tenemos por ahora en esta información que tenemos para todos nuestros seguidores a través de noticias de última hora y noticias internacionales en mundo, a ustedes, muchas gracias por la audiencia, los invitamos, si son nuevos a suscribirse en el canal, a dejar su comentario en la cajita de respuestas, los invitamos a activar la campanita roja de notificaciones si cree que tiene relevancia, nos ayudan con la manito arriba, Dios los bendiga, un abrazo para todos Dios los bendiga y abogamos por la paz de este mundo. Nos escuchamos en el próximo contenido.